Hola amigos, ¿cómo están? Estamos acá un nuevo video para este canal, y bueno, por fin ha llegado el tráiler de una película que todo el mundo ha esperado y todo el mundo ha pedido. Morbius, el segundo intento de Sony para hacer un universo cinematográfico al estilo de Marvel Studios. Y bueno, acá salió el primer tráiler, ya salió la semana pasada una imagen filtrada que la voy a poner a edición, que cuando lo vi sí está bastante buena, es muy parecido a Morbius el vampiro como el de los cómics, se ve bastante bien, no hay ninguna queja en eso y que esta película no se habló mucho desde hace un año después del estreno de Venom no se habló nada de esta y interesantemente nadie se esperaba nada y bueno ahora he escuchado que mucho le gustó el tráiler bueno yo lo quise ver ayer pero no tuve tiempo y aparte se había cortado la luz así que bueno ahora si no pasa nada bueno intentaré reaccionar a este tráiler a ver si me genera interés en ver la película o no y bueno, yo acá empiezo con la video reacción y bueno vamos a empezar en 3, 2, 1 ya yeah. mm, ok Michael I've known you since you were a child. Please! Bye! You have a gift. Sofía, you always have. If there's an ulcer in the disease, you'll find it. Mm. Me recuerdo esa parte del Joker de... Evo de Anedilla de Leto, no Evo? Me recordo al Joker de Suicide Squad. La <laughs> forma de caminar es algo parecida. There's an answer in the disease. Can't find it. I should have died years ago. Why am I still here if not to fix this? I have a rare blood disease and I'm running out of time. This is going to be my last chance something what is it that's not exactly legal i want to see you get hurt more than you already have this would be a cure at what cost ¿Qué dice? Del estudio de Spider-Man Hong Kong que Y Farfong. Está bien. la habilidad de use echolocation and an overpowering urge de consumir blood wow. How far are we allowed to go? Spider Ese no es el de Tom Holland. Es de este. este es el de Tobey Maguire y.. Es un skin del Spider-Man de PlayStation 4 Pero... Acá dice la palabra Asesino Así que obviamente si sí, el, el Está en un universo que el spider de tonjola Por el asesino... Bueno, porque lo culpan de la muerte de Misterio, De Jones, si bien... No hace una post ¿no? ¿no? está lindo el detalle también La mención de Spider-Man de Sam Raimi medio... Descargo con la imagen de Google Lo pusieron ahí, ¿no? Pero... Está bien To fix something that's broken. Okay. Until the remedy oh, is worse than the disease. Oh. Okay, yeah. Michael Morbius. Got tired of doing the old good guy thing, huh? What's up, Doc? No, no puedo creer Ah, oh, Dios, no me estás jodiendo. Ves, atrasado. Es la Oh, No me esperaba. No, oh, luce barba. Luce bien, amor. ¿no? Michael Morbius, el El buitre, el buitre de Spider-Man Hong Kong, aparece en la película. Ah. Sí, ahí está con ya de todo, ¿no? eh, Morbius digo. Creo que este es el final, ¿no? 6 siniestros conexión con UCM cualquier cosa está oh, genial Dios mío no esperaba nada no, ya <ríe> me compraste sony, tomá 10 pesos de listo <ríe> no genial, trae el... y parece que sí Está en el mismo universo que Spider-Man de Tom Holland, está el universo cinematográfico de Marvel. Y puse eh, muy bien. Y el trailer en, con, en sí, con el personaje Morio está, está bastante bien. No esperaba mucho de esto, solo, bueno, es un villano medio conocido de Spider-Man. Y bueno, me gustó ese pequeño... Eh, como era, pequeña foto que dice, lo marcan ahí como asesino a Spider-Man, solo que ese no es stone Holland hubiera estado mejor así, pero bueno. Bonita eh, mención de Spider-Man, las películas de antes, ¿no? Y también el videojuego, bueno, no importa. Está bien el detalle y, y bueno, el aspecto de Morbius eh, me gustó, me gustó bastante. Hubiera ¿eh? querido ver también de, el cuerpo entero, a ver si tiene el traje o algo así, bueno, no importa y ok, Yo, y capaz con se transforme el ciclo que sea en la, en la mitad o sea el final, no sé. Y bueno, <tose> también hay rumores que aparecerá eh, JJ Jameson, el eh, que apareció y es el mismo actor, las películas de Spider-Man de Sam Raimi, por, de, interpretado por el que hicimos ¿no? Ese es el JJ Jameson irreemplazable. Y bueno, esta película me generó bastante interés Es la que creo que se convirtió en la que más espero de este año <ríe> Ya, Nibir de Ni O No, Mutante, Ni Brahuido No me llama tanta la atención Y está menos y ahora sí <ríe> Nada, locura, che Y bueno, qué más que comentar tal está bien, me encantó las referencias a y esperar no sé un otro trailer que tenga más referencias a ver dónde está Más referencias a spider-man o también al universo de marvel si se puede no pero me parece que sí, no a ver por dónde está bueno más acá <ríe> ha pasado las motos acá bueno lo dejamos acá no bueno si sí, está muy bueno el aspecto móvil porque ya lo dije Estoy buscando esta. Ya que es la primera vez que lo veo. sea por acá. Sí, creo que da aquí. Mm -hmm. Ok, ahí se alimenta la sangre. Ahí está. Ah. Acá Michael Morbius está un traje de que acaba de salir de la prisión y bueno acá vemos la imagen de spiderman a menos que no trate de ocultarlo como en la película de Venom donde no hubo nada de conexión a spiderman cero y bueno creo que esto es donde creo que se escapa de la prisión creo que será al final pero bueno acá ya vemos y te, se, se ponía una capucha y ahí la tiene puesta y ahí está el buitre, Adiantunz que creo que usa el mismo traje que la zona poscretos de Faima Hong ¿no? ya se encuentra con ella. atrás una patrulla capaz se escapó en eso que se dio y si estos dos hablan, no sé se vendrán seis siniestros pronto no sé se vendrán buenas cosas o bueno, a ver pues, qué tal resulta la película, si va a ser bueno o malo Okay. ¿Qué más que decir? Bueno, este ha sido el, la reacción al trailer de Morbius Así que sí, me gustó bastante Y bueno, comenten de ustedes si les gustó O quizás no le gustó O más cosas No sé, pero a mí me llamó bastante la atención Y sí, ya es Por ahora sí está la, la el número uno que espero de este año Y... ¿Qué más que decir? Bueno, me gustó bueno, espérense para otra nueva violación de otro trailer, no sé. A ver de esa no sé si la reaccionaré. No, no Mutante ya lo he visto y no, no me gustó. Y... Pero sí, no sé. Y bueno amigos, eso ha sido todo. Espero que te haya gustado este video. Si te ha gustado, dar una compartida, suscribirte a este canal, dar un me gusta que haga más vídeos como este y bueno eso es todo soy yo soy último así que nos vemos hasta la próxima chao ojalá que Sony hagan bien estas películas